Hola chiquillas y chiquillos, vamos a seguir con nuestro tercer capítulo ya de Portal. Vamos a cargar partida, cámara 18. Bueno, creo que estamos en la cámara 19, la 18 fue la que hicimos recién. Estoy vamos... El el 18-19. Se le horneará y luego se le servirá una tarta. Se le Y a mostrar el 18. Está a punto de concluir el experimento. <risa> el centro le recuerda que en el transcurso de las pruebas se le horneará y luego se le servirá una tarta. Vamos a ponernos por aquí. Aquí podemos saltar. Ah. Ahí estaba ahí. Claro, claro. Estaba aquí. ¿La música? Vamos ¿Dónde tenemos que llevar esto? Se le horneará. Fíjense en en el.. En, el, en la trampa del, de la frase. ¿eh? Se le horneará. No es como que nos van a hornear la tarta, sino que. Los horneados vamos a hacer nosotros. Alto spoiler. A ver, vamos. Creo que esto tengo que llevarlo para abajo. Miren, voy a intentar bajar la, la, el tiempo de grabación. Porque me pasé mucho en los videos anteriores. Es que igual me quedé muy pegado, pero igual los videos quedaron un poquito largos, entonces... A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Espérate, ¿qué hay que hacer aquí? Hmm. poner ese ahí, que un naranjo ahí, no puedo correr, a ver. peón, oh, morí. Pero, pero estaba cerca, estaba cerca, estaba cerca Tengo que ponerme un poco más ya Más, de más el atrás Hoy me mareo entero A ver, espérate, vamos a ir a buscar la música Ya sabemos que para arriba no es Aquí está como roto, si se fijan es Como parte de la destrucción de esta cosa A ver, voy a darle ahí Y ahí Corre, corre Uh, por poquito aquí no aquí no dónde espérate no aquí tampoco era pero ahí está cerca, pero no sé dónde. No sé dónde, no sé dónde. Puede que tenga que estar ahí arriba. ¿eh? Aquí. Vamos ah, para allá, vamos, vamos. Vamos a... No, aquí se aclarece. Vamos. ¿Dónde tengo que colocar esto? ¿Cómo hay arriba? Creo que no tenía que subir aquí. ¿eh? Espérate. Espérate. Sigue sí, ahí arriba. ¿Pero cómo subimos ahí arriba? Por ahí. No, no, no te vayas, no te vayas. Aquí. Ahí arriba. ¿eh? Espérate. Espérate, espérate. Ya tengo que irme con esto. ¡No! Me maté de nuevo. <risa> Pero ya, ya creo que lo tengo, creo que lo tengo. Tengo que saltar junto con la. con la cosa y salir con la.. Con esto, con esto, ¿vale? Ok. Espérate, tengo que poner el azul acá arriba. Espérate, espérate. No, no me dio No me dio, no puedo, no puedo saltar desde... Espérate, esto lo voy a tener aquí Porque me da que tengo que salir de aquí con eso Entonces, tengo que saltar de una gran altura ah, ok Así ah, me imagino Perfecto Oh, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate Puede ser Que me haya equivocado Ya... Igual lo voy a llevar para allá Sí, sí, sí Lo malo es que... Va a costar llevármelo A ver... Voy a estar justo encima de él ¡Se quedó ahí! Pff, ya, bueno Tengo que ir buscar un cubo acá A ver, aquí esto tiene torreta Ya... ¿Cómo había que hacer esto? ¿Cómo que había que hacer esto? Una torreta... Aquí hay otra ¿Hay otra hay otra que se está escuchando mm. vamos espérate No puedo ver voy a abrir esto me cubre ok y ahí están tienen fuego cruzado pero no se van a dar Ah, oh, puedo matarlo con eso ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Espérate. Voy a abrir esto. Voy a dar ahí. Ahí. Yo se va a matar a una de las torretas. Vamos avanzando, mira cómo le pega. Ya. Yeah. Entonces ya ese ahí. ¿What? Oye, ese lago. Ratito. Ahora sí Tengo que darle ¡No! ¡Oh, ¡Me mataron! ¡No! <ríe> ya, tengo que esconderme <ríe> Tengo que esconderme, vamos oh. Entonces le doy aquí Y eso está aquí Según recuerdo, sí Ahí está, dale Golpealo No lo golpeó, ¿no? Uy, lo rozó Lo rozó, lo rozó, lo rozó Tengo que darle justo Ahí Quiero ver cómo lo mata No lo mata un poco más arriba Creo que ahí Muy abajo Ahora sí Dispárale Le da muy abajo Por ahí, por ahí debería ser A ver Necesito que le dé Voy a darle ahí mismo porque no le está dando. Ah, sí, sí, sí, se lo pitió, se lo pitió. Vamos. Hay más torretas, ¿dónde? Ahí abajo. Le dio, ¿no? Sí, sí, sí, le dio. Entonces, ahora simplemente le tengo que dar a esta. Perfecto. Ya. Yeah. Entonces, ahora las torretas no van a hinchar las pelotas. Bien. Perfecto, perfecto. Y aquí tengo la música. ¿Qué vas ¿Por qué se pega ahora? No entiendo. Espérate, la música. ¿Dónde está? Está acá arriba. Está al otro lado. No tengo idea dónde está Ya, pero ahora me tengo que preocupar De Hacer calzar eso aquí Y eso lo encuentro Con el botón de allá Ese botón de allá Era algo así Creo que con este botón de aquí... Se abre esta. Ah, ok. Entonces lo que tengo que hacer... Ponerle la amarilla. Oh, shit. Oh, shit. Tengo que ponerle... eso es, puede que esté ahí. Entonces, cuando ese este venga, azul va a venir por acá. Ya. Entonces, cuando aprende cuando el azul, cuando pase por el azul, pasa por la naranja, ok. Pero pongo el azul. No, me equivoqué, me equivoqué. Ya, cuando pasa por la naranja, que es ahora, pasa la naranja. Ya, o oh, no, tengo que hacerlo un poquito, un pelín más rápido. Azul, espérate, espérate, espérate. Si lo hago antes, justo ahora, por ejemplo. Perfecto. Entonces ahora se mueve el ascensor Pero el ascensor básicamente no lo necesito Para llegar al cubo lo necesito para abrir esto Porque yo puedo saltar aquí arriba Puedo saltar aquí abajo A ver No, muerte, muerte muerte, muerte, muerte. Pero creo que guardó justo en el en el coso. Ya tengo que aprender eso y lo que me va a dar el salto es eso. Creo que tengo bastante tiempo. Ya. Creo que tengo bastante tiempo para llegar hasta ahí después de presionar el botón. Entonces tengo que saltar por ahí. Claro, aquí tengo esto. Presiono el botón. Pongo el azul. Pongo el azul ahí. Naranjo acá. Y naranjo acá. No, no, no era así. Espérate, espérate, espérate, espérate. Sí, creo que lo tengo, pero... Okay. Presiono esto. Lo pongo el azul ahí. Ahí está, bo. Claro, porque lo hice muy lento. Ok, y esto... Se pone en la... En la cosa de ella. Y ahora tengo que hacer prácticamente lo mismo. Claro. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas. Ah, y ahora simplemente tengo que salir de aquí. Entonces pongo el azul al tiro. Pongo esto. Ah, pero el cubo no lo tengo todavía. O sea, no tengo la, la música. Mm. Espérate, tengo que encontrar la música primero. Espérate, necesito saber si es que está arriba. A ver. A ver. No puedo saltar ahí. Si es que está del otro lado. Espérate, voy a probar si es que está del otro lado Porque es posible Es muy posible ¡No! No, no, no, no No, no, no, está desde este lado A ver... Eh... ¿Podré llegar hasta aquí? ¿Desde ahí? pero vamos a probar desde aquí primero Espérate, desde ahí Vamos, vamos En todo caso no, no perdemos nada No llegamos desde ahí Ni jodiendo Podemos llegar ahí. Perfecto. No, nada, nada. ¡No puedo! ¿Cómo llego hasta ahí? Pero es que eso tampoco tiene la suficiente altura. pero te voy a hacer esto. Pero esto tengo que mantenerlo constantemente abierto. Ahí está. ¡El cubo me puede ayudar! Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ok, ok, ok, ok, El cubo me puede ayudar a subir por ahí. Ok, ok. Vamos, vamos llegando. Entonces no, abre, no abrimos este portal todavía. Pero intentamos a través del cubo, a través del cubo, llegar hasta allá arriba. Nos agachamos. Tratamos de pasar por aquí. ¡Ah! No. Está justo arriba, justo en medio. El desgraciado. Ya subí el cubo. Pero no puedo bajarlo. Eso lo dejo acá. El azul lo dejo acá. No. No, no, no, no, no. Ay, Dios con esta. Dios con esta. Dios con esta. Ay, qué difícil esta. Dios mío. Es esto. Es... Esto... Estando aquí... No, en el que tiene dos puntitos... Ahí... Aquí... Entonces... Le damos justo ahí... Tiene que ser justo ahí Dios mío Tuve que ver una wiki para, para sacar esta Oh, Dios mío Esta es una locura A ver, tiene que caer Ahí me dio el 19 de 26 Dios mío Nunca lo había encontrado Estaba vuelto loco ya Tú, tú, tú, tú, lárgate Lárgate, lárgate de aquí Lárgate Eso, lárgate eh, voy a poner la naranja ahí Ahí, ok Ah, pero aquí volví al... Dios mío. Aquí tengo que ir para allá Ok, vamos Aquí tengo que meterme aquí ¿Qué? como era? Eh, claro, saltar aquí Ok, y ahora nos toca esta Que no, no, no sé cómo, cómo va eh, Dios mío, esto era más simple de lo que yo pensaba Esto va más simple de lo que yo pensaba tengo que poner un portal aquí O así, no sé Y después saltar acá con el azul ¡Dios mío! ¿Y ahora a dónde te tengo que llevar? Te voy a llevar para allá, a ver No sé dónde Por aquí. Estoy ir para todos lados. No te sueltes, por Dios. Aquí era, nice. Dios mío. Dios. Dios mío. Dios mío. Ahora simplemente me largo. Ok, ok, ok, ok. okay. Aquí, ¿cómo me voy para allá? El azul. Aquí abajo, Tomo el naranja y me voy por acá. Uh, por Dios. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos. Muerte. Ah, no, un salto largo. Que esto es más sencillo. A ver. bajando. Pío. ¿Qué, ¿Qué había? Ah, esto había que sincronizarlo Ya, uh... ya, ya. Pero... Pero stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Espérate. Ahí tengo que poner el naranjo. Ya, ya, ya. Ya cacho, ya cacho. Cuando esté arriba. Perfecto. Aquí tengo que poner el naranjo. Tengo que poner el, el azul. Ahí. No, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya, ya se oye A ver el azul. ahí. Ok, ok. ¿Dónde ¡No estoy, por Dios? Ya. Ahí tengo que poner el naranjo. Ya. Eh, ahí tengo que poner el azul. Ya. Yeah. Oh, el que ponerlo Bien. Advertencia. Esta oh. prueba requiere la exposición a piezas eléctricas sin aislamiento. Que perfecto, ser perfecto. Letales. Vamos, let's go. Para más información, asista a uno de los seminarios sobre seguridad eléctrica. Oh, por Dios. Eso me costó mucho tiempo. No, no quiero alargarme más de 30 minutos, así que.. Creo que voy a hacer esta última. Bienvenida, la 19, la última. De de instrumental. Oh, creo que aquí hay que poner el naranjo. Y hay que poner el azul. Perfecto. Ya, ya este es el ascensor, pero aquí no es necesario el ascensor. O sea, el cuesta con esto naranjo. Ahí, esto que me da, esto abre. Ya, esto ay ah, yeah, ay yeah. esto abre voy a poner el azul ahí cuando aparezca el coso esto ahí viene el pseudo sensor espérate espérate espérate espérate espérate espérate, espérate. espérate. tenía que destruirla, sorry sorry sorry ¡No! No alcancé, no alcancé, no alcancé. <risa> no alcancé. Oh Dios mío. Ya, vamos. Ya, entonces abro esto. Pongo el coso ahí. Tengo que esperar esto. Ahí viene, ahí viene. Vamos, corre. Aunque no sé cómo lo voy a hacer con esa.. con esas pelotas que están allá. A este lado El naranjo ahí El azul ahí Se pierde Si, sí, si, sí, si, sí, ahí se pierde, pierde Se pierde, se pierde Ya, ok No quiero caer No, no sé cómo hacerlo. Este no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacer este. Ya, ya, ya. Ya, entonces pongo esto aquí. Lo arranco aquí. Perfecto, ahí está, ahí está, ahí está. De una, ¿eh? De una. El equipo de aperture soporta temperaturas de hasta 4.000 grados Kelvin. Aquí está el cristal no horneará <risa> La buena horneada Antes de que le la envuelvan las llamas de la gloria Gracias por participar en las actividades de desarrollo computerizadas de Aperture Science Adiós ya, Este es sencillo Tenemos que tirar un portal ahí arriba Ok Tiramos uno Acá ¿Dónde está la música? Perfecto. ¿Qué estás haciendo? Deténgase. Me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, Nos complace que haya superado la prueba final, en la que simulábamos que pretendíamos asesinarla. Nos agrada mucho su victoria. Vamos a celebrar una fiesta en honor de su apabullante victoria. Deposite el dispositivo en el suelo y colóquese en decúbito cúbito prono con los brazos a los lados. ¿Dónde está la, la música? enseguida en hasta su fiesta. Lo escuché al inicio. de la zona de, la de, la de la ¿Dónde está la música? Fuck. Espera, espera, espera, espera. Está ahí. Está ahí. ¿Cómo lo saco de ahí? saco de ahí. ¡Oh, perfecto! ¡Oh, perfecto, perfecto, perfecto! Ponemos la sola arriba. Saltamos. No. ¿De dónde cayó? ¿De dónde cayó? ¿De dónde cayó la música? Vamos. No me diga que vaya yo ahí, no la veo. Ay, puede ser más abajo. No me mate, me mate. Oh, ya, vamos, vamos. ¿Cómo okay. que? A ver, vamos a intentarlo. ¿no? Llevarnos Era esto. Vamos, pero pretendíamos asesinarla. Nos agradece mucho su victoria. Vamos a celebrar una fiesta en honor de su apañante victoria. Dejamos el dispositivo en el suelo y colóquese en el cubito promo con los brazos a los lados. Okay. El comité Ok. Lo dejamos de aquí. Su no, no. Lo dejamos salir aquí. Saltamos Ok Le damos aquí Luego Le damos ahí Naranjo lo ponemos acá Nos traemos esto Seguimos avanzando Subimos Bats. Ya podemos subir por acá Aquí no lo puedo poner Y aquí tampoco Vamos, seguimos avanzando Estas son torretas Creo que este tenemos que llevarla hasta el final, eh Hasta el final de los finales Ponemos una aquí Una acá Ya yeah. abrimos esto, seguimos. Hola, ¿dónde está? Sé que estás ahí, puedo seguirle. Hola, y tenemos que retroceder aquí. Cuidado el azul ponemos la naranja y seguimos avanzando y esto todavía no tiene <risa> todavía seguimos a ver espérate puede que tengan que llevarla ahí ¿eh? no no. no hay... ah, aquí 21, 26, me quedan 5 Nice Había que traerle aquí parece Ya, cállate Ok Entonces ahora solamente nos toca Resolver el puzzle ¿eh? Y cuando escuchemos la canción Le damos Es la que tiré, cierto Sí. Ah, ya. Yeah. Entonces me voy para acá. No, no, no, no, no. Voy. Voy por... Sí, sí, sí, es lo que puse yo. Creo que tengo que llegar hasta allá. No. No. Oh. Estoy, estoy muertísimo. Ya, pero esto está listo. Lo vamos a dejar aquí. Que no moleste. Uh, ¿Y qué ¡Uy! Uh, ya, cuarenta y tantos minutos. Lo dejo hasta aquí. Lo dejamos hasta aquí. Bueno, llevamos 21 de 26. Nos faltan 5. Ya estamos casi fuera en la, en la, en la recta final del juego. Donde se muestra lo que hay tras bambalinas de las pruebas que... Nos vienen haciendo hasta ahora Pero igual tenemos que ir resolviendo puzzles, Pero de forma más irregular por así decirlo Sin tanta norma como son los juegos Que nos pone esta bicha Eso, deja un like si te gustó el video Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos en el siguiente, chau chau